Hola, soy de digital y hoy voy a explicarte una cosa que vas a poder reconocer por el sonido. Si hago esto, ¿qué crees que estoy haciendo? Sí, una captura de pantalla. Pero si te dijese que también puedes hacer una captura de pantalla haciendo solo esto con un dedo, te sorprenderá. Pues si ves el vídeo, te explicaré cómo hacer captura de pantalla con un solo dedo. ¡Empezamos! En este vídeo voy a explicarte cómo puedes hacer una captura de pantalla de dos formas. Te voy a enseñar la tradicional, pero explicándote un truco de qué tienes que pulsar primero para que te salga siempre bien, y luego también al final del vídeo te voy a dejar un bonus para que sepas hacerlo de forma activa, es decir, sin ninguna aplicación, con un solo botón, haciendo un clic en un solo sitio. Entonces ahora voy a explicarte directamente en el iPhone cómo se hace de las dos formas, empezamos con la primera y al fin del vídeo la segunda, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Te voy a explicar cómo se hace normalmente una captura de pantalla eh, normal, como hemos hecho siempre, en el iPhone, en este caso un iPhone 6. Bien, el botón de encendido apague, de, o desbloquear está aquí arriba y aquí tenemos el botón Home de inicio, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que apretar los dos a la vez. Eh, no sé si me saldrá, o intentarlo, ¿vale? Vamos a ver. Y así hemos hecho una captura de pantalla. Vale, hasta ahí normal. Lo único que puede ser que a veces pues lo intentemos y no funcione y la verdad que a veces es un poco frustrante. Entonces te voy a decir un truco para que te funcione casi siempre la primera. Es decir, sería dejar el dedo sobre el botón de desbloqueo encendido, ¿de acuerdo? Pero sin apretar, solamente en, eh, arriba. Y luego, eh, el dedo lo, no lo dejamos encima sobre el botón de, home, de inicio, lo dejamos en un, en un lado, ¿de acuerdo? Entonces... Vamos a intentar apretar a la vez, pero va a ser mucho más rápido el botón de arriba que el de abajo, y no va a salir, mira, una, dos y tres. Y funciona. Vale, y ahora, si sigues viendo hasta el final, te voy a explicar cómo haciendo clic en un solo botón sobre la pantalla, vas a poder hacer una captura de pantalla sin tener que instalarte ninguna aplicación ni ningún tipo de, de, de widget. Bien, ese es el bonus del vídeo. Voy a explicarte cómo puedes hacer captura de pantalla solo haciendo un clic en un botón y sin utilizar ninguna eh, aplicación de tercero. Vamos a Ajustes. Luego dentro de ajuste vamos aquí a General. Luego buscamos Accesibilidad. ¿Vale? Una vez que estemos en Accesibilidad tenemos que ir un poco para abajo y buscar el apartado que pone Assistive Touch. ¿Lo ves aquí? Hacemos clic ahí. Y lo que tenemos que hacer es, si no lo tienes activado, activarlo, ¿de acuerdo? Y una vez que te hemos activado, has visto que ha aparecido como un pequeño icono aquí, ¿de acuerdo? Este es el que ahora vamos a utilizar, pero antes hay que configurarlo. Entonces, eh, aquí en la segunda opción pone personalizar menú superior. Hacemos clic. Y luego, como verás aquí abajo, hay un más y un menos. Pues nosotros hacemos un más para añadir un nuevo icono. Y ahora falta personalizarlo, elegir qué función queremos que haga uno de los botones que tiene este botón especial. Lo seleccionamos y tenemos que buscar uno que ponga captura o captura de pantalla, ¿vale? Lo que tenemos aquí abajo. ¿Ves? Captura de pantalla. Lo elegimos y le damos a OK. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que tenemos configurado es, es que este botón va a tener estas dos funcionalidades. La de ir al inicio y a ir a la captura. ¿De acuerdo? Entonces ahora mismo si hacemos clic aquí arriba... Vemos, nos aparecen estas dos opciones, le damos al botón captura y ya nos ha funcionado y hemos hecho con un solo clic, con un solo botón, hemos hecho una captura de pantalla. Si te ha gustado el vídeo o te ha gustado el canal, suscríbete para tener más vídeos y consejos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.